Sí, sí, porque sí, es una interpretación no de... y que cuadra perfectamente con lo que somos a mí de la cara, porque sí, el eh, objetivo principal sí, es sí, sí. Eh, lo que está en el espíritu es eh, llevar a cabo sin duda unidad la contemporánea sobre el los incorporarla la ciudad y hacer esa mirada de la creación. O sea que este proyecto es, lo vamos a hacer hoy es eh, escuchar el salón de escuchar la decoración del siglo X. Sí, porque la, la forma de trabajar en realidad así tal de tago, es fabricar las tramas, así como explicado antes, y luego imprimirlas en, en, en poliéster autodesivo. Y luego la película, que está, eh, está sin, sin emulsión, completamente transparente, pues ahí se van pegando los trozos de los trozos recortados de, de, de poliéster. Y he traído ahí pues, trozos sobrantes del poliéster para que se vea y también trozos de película con el poliéster pegado que se ve. Esto es lo que se recorta y se pega en la película. Y luego la película, al pasar, al, la luz al pasar por la película eh, eh, arroja una sombra en una célula eléctrica y esa célula manda información eléctrica. Pero ni siquiera hay circuitos, solo manda información eléctrica, no ¿no? o para sea que no hay. Ah. Ahora... No, es un lujo lo no que poder escuchar esta pieza, yo, yo, no, yo no la había oído, ni la he oído aún. Pero cuando, ahora él estaba ensayando un poco, yo un poco y digo, es que estamos escuchando noche.